Hace mucho, unos seres distintos a nosotros, fundaron una comunidad. Repentinamente, esto llegó a la guerra, y por consiguiente, a una destrucción. Pasaron días desde que cayó aquella roca del cielo. Toda la aldea estaba alarmada. Pero ellos llegaron.